Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Para nadie es un secreto que la ciudad de Nueva York está viviendo momentos difíciles, fruto de la violencia que se ha desatado en los últimos días. Es así como vimos a nivel mundial ayer, la forma como la ciudad de Nueva York fue impactada cuando un hombre abordó el tren R en Brooklyn, haciendo detonar una pistola Glass 9 milímetro, dejando varios heridos, entre ellos una señora embarazada. Hoy, la policía detuvo a Frank R. James, que se enfrentará a un proceso federal por haber abierto fuego en un metro de Brooklyn, hiriendo, como le he dicho, a 10 personas y a otras 13, según informaron las autoridades, este miércoles. James, con un amplio prontuario delincuencial, fue detenido después que la policía recibiera un aviso de Crimen Stoppers que les dirigía al barrio de East Village en Manhattan. Es el informe que han dado las autoridades. Mis compatriotas neoyorquinos, lo tenemos dijo a los periodistas en un video el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que está aislado tras estar positivo en la prueba del COVID-19. A Frank R. James se le acusará de un delito federal por presuntamente llevar a cabo un acto terrorista en el transporte público de la ciudad de Nueva York, es lo que ha dicho el fiscal federal Breon Peace. Anteriormente, las autoridades calificaron a James de sospechoso y no de persona de interés. Un video de vigilancia obtenido mostraba aparentemente a James pasando una tarjeta de metro intentando entrar en una estación antes del ataque del martes, lo que dio a las autoridades una visión más clara del sospechoso buscado. El cambio de lenguaje se produjo Después de otro acontecimiento clave en la investigación en curso, con los investigadores que vinculan el arma supuestamente utilizada en el ataque del martes, en hora punta a James y a una casa de empeño de Ohio, dijeron fuentes oficiales. Los teléfonos móviles sonaron poco después que James fuera nombrado sospechoso, instando a los neoyorquinos a llamar a las autoridades si lo veían. Los investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo han rastreado una pistola Glock de 9 milímetros dejada en la escena hasta James y una casa de empeño en Columbus, dijeron las autoridades. El sospechoso la compró allí en el 2011, de acuerdo al informe que se ha dado. Se había ofrecido una recompensa de 50 mil dólares para encontrar a James, que según la policía tenía direcciones en Wisconsin y Filadelfia. Pero este hombre que vivió un tiempo en Nueva York y que hay varias imágenes de este incluso, de los actos delincuentiles y que había dicho por internet lo que iba a hacer, nos deja claro que no hay lo que se llama un rastreo real ni una investigación firme de los acontecimientos que vienen sucediendo en la ciudad de Nueva York y en todo Estados Unidos, que después de los ataques de los Black Mara se ha ido de bruces y cada día la situación es peor. Pero en el caso específico de Nueva York, más que la violencia que se ha visto, la culpa la tienen los políticos que tratando por todos los medios de sacar ventaja partidaria, destruyeron el New York Police Department y con esto le abrieron las puertas a, las a los delincuentes de todos los calibres, más una serie de medidas jurídicas que favorecen a la delincuencia, dejándolo en libertad sin importar los hechos que acontezcan. Y no es un secreto para nadie que el Alto Manhattan, el Bronx y Brooklyn son un caldo de cultivo para que la delincuencia haga y deshaga. Ya lo habíamos dicho en tiempos anteriores. La ciudad de Nueva York le ha quedado demasiado grande al alcalde Eric Adams. Eric cree que Nueva York es Brooklyn, donde ya había fracasado, y vuelve y lo demuestra ahora. Nueva York es un campo de tiro, y en ese campo de tiro no solamente hay que culpar al alcalde Eric Adams, sino a otros políticos, en su mayoría latinos, encabezado por el dominicano Idanis Rodríguez, por el dominicano Adriano Espaillat y por el afroamericano Juvenar, eh, el contralor del Estado, en este momento, que comenzaron una batida y está en documentos que hemos presentado en este mismo canal para tratar de hacerle daño y hacer ver a la policía de Nueva York como una policía agresiva, una policía que había que desmantelarla y de hecho se desmanteló. Si hoy tenemos sangre corriendo por nuestros barrios, la culpa la tienen esos políticos. Si hoy la delincuencia ha crecido, la culpa la tienen esos políticos. En tal sentido, cuando vayamos a las urnas en unos días, debemos dar un voto de castigo contra todo aquel político que de una u otra forma se confabuló con lo negativo para destruir la gran pabel de hierro. Detenido el agresor de ayer es un motivo para comenzar a luchar porque se vuelva a monetizar la policía y que se tenga control la delincuencia en la ciudad